¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepyntora Y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke. Alola a todos! Recordarles primero y antes que nada, antes de empezar a, a seguir con la aventura Que estoy haciendo un concurso, un sorteo Donde se sortea un juego de Pokémon solo, Pokémon Luna A elegir para mis mil suscriptores Nada, tienen toda la información aquí arriba a la derecha En el botón de información, valga la redundancia Venga, vamos a luchar contra estas dos chicas. Perdón, esta chica y este chico. Dice, ¿podrías hacerme el favor de luchar contra mí? Si no es mucha molestia. Un dúo unipersonal como que no es un dúo. ¿Eh? No entiendo. No, Mi no entienda. No entienda. Mon, no entienda qué dices tú. El dúo, Promesa, Clau y Genaro te desafían. Vamos a ver qué dicen. Sacan a Raflet... Y a Buyabi uff a ver, Ani guay, ¿no? Porque es tipo tipo eh, Ada Pero también es tipo bicho, así que Ani no guay Entonces Grecia que haga una garra metal contra Raflet Y a Ani la cambiamos Esta corita no va a poder entrar Son voladores, por lo tanto Oliwars tampoco Entonces o Fionitrix O Anto, venga, Fionitrix Sogarra metal Bien Malicioso Baja la defensa. Y Bujabi ataca con picoteo. Uf, menos mal que no dejé a Ani. Si se hubiese se la hubiese encargado, vamos. Mm. Garra metal nuevamente contra Rafflet. Y usa sorpresa contra Bujabi. Retrocede. Bujabi retrocedió. Raflet usó malicioso. Así bajando la defensa. Vale. Ahora. Garra metal contra Raflet. Y contra bullavi usamos... Usamos el poder Z. Carrera arrolladora. Contra Bujabi. Vamos a ver si se lo carga. Mira, Fionitrix, tú puedes. Te vas a quedar ahora un, poquito, un poquito paralizado así en plan estatua. Pero es un ataque bueno. Uy. Venga, un raflet menos Anto al 24 Quiere aprender picoteo mm, Vamos a ver si es mejor que picotazo Picoteo, dice 60. Picotea el objetivo. Si este contiene una valla, la picotea también obtiene sus efectos. Y picotazo 35. Está claro, ¿no? Sí, 100%. Venga, picotazo no, picoteo sí. Muy bien. <ríe> Mira ahí. Le picoteo. Eh, vamos a usar Garramental contra Bullaby. ...y rapidez... ...contra Buyabi. Porque dice que es eficaz y... ¡Adiós Buyabi! ¡Ay, qué desastre! Luchar en pareja no es nada fácil. Eh, y eso... Es lo, que hace, es lo que lo hace interesante. Y además me dan más perrillas porque Grecia tiene ahí el moneda de muleturro. Bueno. Ya puedo acceder al centro Pokémon, por Dios. Menos mal. A ver, ¿tú qué me tienes que decir? Aunque lo cambiaría de buena gana por un Lilypup Porque son de mi debilidad. ¿Qué dices? Espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué me vas a dar? Un Bounsuit. Bounsuit. Que es perfecto para la colina Saltagua. Aunque lo cambiaría de buena, de buena gana por Poop. Porque son de mi habilidad. ¿Qué dice? Mm, voy a buscar un momento de información. A ver quién es el Bounsuit ese. He estado buscando información y el Bounsuit ese es un Pokémon tipo planta. Que después evoluciona a Stene. Y a Sarina. Eh, que es el. Son todos, creo que son tipo planta. Y creo que Sarina es planta lucha. Entonces, por el momento yo creo que. Aunque puedo, puedo, porque Lily Poop es un Pokémon que yo tengo capturado en mi región y en el Nuzlocke con todas las de la ley. Y por supuesto lo puedo intercambiar por otro, sobre todo si es del juego. Eh. Es decir, si es estar al juego no, porque ahí puede, puede considerarse como un Pokémon trampa. Pero esto es algo del juego, entonces podría serlo. ¿Qué pasa? Que ya tengo como tipo planta ah, Anto, entonces no me va a servir de mucho. Y como si, si Sarina es planta lucha, como me creo que me estoy imaginando, porque la verdad que no me acuerdo, eh, no me va a servir de nada porque también tengo Macuita. Entonces yo creo que no lo vamos a hacer. Te lo agradezco, ¿no? Quizás en algún día. Si, si no lo necesito, dice, hola, perdona, ¿te puedo pedir un favor? Vale, gracias por tu atención Gracias, <coughs> ni que estuviera llamando a Movistar Estoy investigando la relación entre la presencia de ciertos Pokémon y la calidad del agua Ahora mismo estoy comprobando la situación en la colina Saltagua Me gustaría saber si es posible encontrar Fibas allí Pero se me da fatal la pesca y no avanzo en mis estudios por eso quería pedirte que me hicieras un trabajito a tiempo parcial. ¿Podrías sacarme un Fibas? ¿Podrías pescarme un Fibas? Su aspecto es, par es particular, así que lo reconocerás seguro. No co si consigues pescar un Fibas, ven eh, a mostrarme su datos de la Pokédex. Te lo agradeceré debidamente como se merece un encargo de este calibre. ¿Vale? Lo tendré en cuenta. ¿Contigo no hablo? <ríe> a ver. Nada, este señor me va a dar la caña, seguro Bueno, me da un directo ¿Qué quiero comprar? Pues mira, Pokéball. Pero ya las Pokéball mmm, Solo compro hasta 50 Y de resto quiero Super Superballs ¿Vale? Así que ya empecé con 10 Superballs Y... Repelente tengo 8, y 5 son 13, 14, 15, venga. Slowpoke. No me da nada, pero bueno, tampoco me quita nada, así que... Mmm, sí, voy a guardar, a, a curarlos un poquito, los pobres. Están hechos polvo. Creo que no, ¿no? La batalla contra Gladio y contra, las y contra los, los tíos estos, los guays, los que se creen guays. Pues madre mía. Eh, vamos a... Yo creo que por aquí se vaya el desafío. Entonces vamos a ver qué más hay por, por, por, por otros lados. Por esta zona, venga, vamos a usar repelente. Vamos a repelentearnos. Y vamos a ver qué hay por aquí. ¿Eh? Pff, mira tú. Fuerte de cosa. Para eso usó el repelente. Eh, pues nada, tocará seguir para adelante. Vamos a ver qué Pokémon llevo y cómo los uso. Eh, se usó a Grecia y a Fionitrix. Vamos a meter a Annie y Dacoerita primero. Y que sea lo que Dios quiera. No quita. tan empeñado meterse ahí. Venga. Vamos a guardar y proseguimos con la aventura. Venga. Uy, por aquí se puede ir a algún lado. Vaya cereza. Otra. Una valla kakwik. Y una valla safre. Y aquí hay un entrenador más que nos va a retar. Lo primo, Adrián para entrenar a los Pokémon es hacer un combate a diario. Yo siempre combato a diario. Con los clientes de Movistar. Me pego unas peleas, vamos. Tira Pokémon Adrián. Tiene dos Pokémon, saca Paras. Tipo bicho. Pues espérate, porque creo que es bicho veneno. Si, mal no recuerdo Paras. <ríe> No me voy a arriesgar. O oh, sí. Vamos a usar viento esférico. Si, no es si no es eficaz es que también es tipo veneno. Usa paralizador. Está paralizado, cutie fly. Usa viento plata. No. Usa viento esférico otra vez. Ajá. Uh -huh. Vale, esto va a ser la lucha del absorber. El absorbe, yo uso eso de drenaje. ¿Qué te parece? Absorber. <ríe> es un toma y daca. Venga. Viento esférico y fuera Bien, como si lo no estuviera paralizado Lo bueno de este juego Spinarak Tipo bicho ¿Mal? Anto, venga Anto va a comérselo de un picotazo. De un picoteo. ¡Hala! ¡Fuera! Vamos a quitarle la parálisis después también a, a Annie. Dice, da igual cuánto combates pierdas, nunca deje de entrenar a tus Pokémon. ¡Claro que no, hijo mío! Pues nada. Bueno. Vamos a aprovechar que todavía tenemos el efecto del repelente. Vamos a seguir utilizando. A ver si por aquí hay algo. ¡Sí! Hay una chica que quiere pelear. Y no me deja pasarla, muy cabrona. Ahora. Eh, otra vez. A ver si hay algo por aquí. Por aquí hay algo. ¡Oh, sí! Hay una. ¡Rayo carga! ¡Qué bien! Ahora solo intentaré poner alguno de mis Pokémon. A ver si se puede. ¿Y por aquí hacia dónde se va? Ah, mira. Pues nada. Lo dicho, queda ir hacia aquí nada más. Vamos a sacarnos de la Pokémon Tura. Y vamos a ver si alguno de mis Pokémon puede aprender algún ataque de tipo eléctrico. Estaría muy bien. A ver. Ninguno. <ríe> Poder oculto todos, por supuesto. Pero Rayo Carga, que estaría muy guay. No la puede aprender nadie. Pues nada. Seguimos así. Y antes de, de entrar al desafío, yo voy a guardar porque me da mucho canguelo. Venga. Vamos para aquí. Colina Saltagua. Es decir, aquí puedo atrapar un Pokémon. ¿El de repente No. Gracias. A ver. Hola. ¿Eres un niño o una niña? Nereida. Hola. Mi nombre es Nereida. Desempeño la labor de capitana de este lugar, la Colina Saltagua. Tienes aspecto de ser un entrenador muy hábil. Si fueras tan amable, ¿Podría brindarme tu ayuda? Claro. Excelente. En este caso, sígueme por favor. Bueno, a ver. Señores, señores. Anto el primero. <ríe> que Anto va a ser la estrella de este lugar, vale? ¿Dónde se metió? Este quiere pelea. Mm, mm, mm. Vamos a meter a Eliwers. ¿Tú quieres pelea? Sí. Voy a enseñarte unas técnicas infalibles para pescar Pokémon. Aprende del maestro. Si tú lo dices... Aquí tiene un Magikarp. O dos. O tres. <ríe> tiene dos Magikarp, seguro. <ríe> o Fibas, ¿eh? Barboch. Agua, tierra. Ojito. Eliwers usa sorpresa. Y no me acuerdo nunca de tiro vital que era. El usuario ataca al último pero no falla. Y está a 70. Y demolición 75. No entiendo. No entiendo. La, lo importante es que nunca fallaría, entonces. Desarme, ¿no? Demolición. Venga. ¡Pistola de agua! Jeje. A no les afecta mucho. Barboch. Fuera. Goldín. Venga, seguimos con lo mismo. Usa demolición. Y ya está. <ríe> qué gracioso. Así, ¿Ah, con que esas tenemos. Pues poder Z. Ráfaga demoledora. En realidad los movimientos Z tienen su su porqué. Es decir, ese, el de tipo lucha hace como que está peleando. El de tipo normal hace una Z que si lo pones cambado es una N. De tipo, una N de normal, ¿no? De normal. Perfecto. Ha superado al maestro. Gracias Me vas a la caña ya de una jodida vez ¿No me das la caña? Pues nada, paso de ti, ¿sabes? Eh, vamos al centro Pokémon y enseguida estoy aquí Me quedo por aquí Y aquí, hasta aquí es cuando venga yo de nuevo Otra vez del centro Pokémon Bueno, vamos a por... A ver qué, ¿Qué más hay por aquí Joder Venga, vamos a usar El repelente Y hemos llegado hasta donde está esta mujer. Y ahora que dice. Mira, fíjate en eso. Uy. ¿Ves que salpicaduras tan intensas? Tal vez sean señales de algún Pokémon formidable. Precisamente, es eso lo que desearía que averiguara. ¿Qué las está causando? Por supuesto, no te voy a obligar a alcanzarlas a nada. Tengo unos equis fantásticos que te resultará práctico registrado el, boca, el Lapras en el Buscamontura. lomos de Lapras, podrás navegar por el agua. Esto te permitirá acercarte a, a las salpicaduras para inspeccionarla. ¡Perfecto! O sea, ahora puedo usar a Lapras. ¿Tú quieres pelear, no? Sí. <ríe> Conmigo ahora no. Vale. Vamos a usar la Pokémon Os. Os. <ríe> <risa> un Lapras mágico apareció y desapareció. Pues nada. Venga, vamos a usar otra vez la Pokémon Tura. Y vamos hacia aquí. ¿Eh? Bueno, así sigue ahí un Pokémon, ¿no? Eh, lo importante, sería un Pokémon de ruta si, si fuera un Pokémon que me atacara. Y si lo puedo capturar, por supuesto Entonces Vamos a ver ¡Wisiwasi! <ríe> me corta el paso Vale, vamos Anto eh, Me cago en todo Porque tiene que ser hembra, tío Ay, Venga, no pasa nada Luchamos Falso portazo Crítico Uf, finta No voy a poder utilizar eh, Para poder dormirla Es que, que, que no vamos a usar a nadie Vamos a usar una bolsa Y una super Bowl Para capturar ese Wisiwasi, ah no, tengo una maya ball Ahora uso la maya ball En el caso de que, super, que esta Super ball falle Uno, sí. vamos a usar la maya ball Acuaro. Con eso se cura, ¿no? Mmm, qué capullo. Bueno. Mayabol. Que tengo seis Quédate dentro, Wisiwasi. Uno. Uy. Finta. Se vuelve a curar. No sé cuántos efectos de Acuaro. Pero vamos a usar otra vez Maya Ball. Y ve y para abajo. Truco de la vieja escuela. A ver si funciona. Creo que no, pero bueno. Uno, dos, tres. Bien. Wisiwasi, mi primer Pokémon de tipo agua. Yo creo que sí, que va para el equipo. <ríe> Me gusta. Ahora, ¿qué nombre le ponemos a Wisi Wasi? Siempre el mismo problema, porque tengo pocos suscriptores chicas. Registrado. Grecia, Annie... Lidia... Vale, aquí está... Se va a llamar Rocío. De Rocío Jiménez. Sí. Venga. Se va a llamar Rocío. Rocío Mañanero. Un Rocío de agua. Está muy bien. Eh, me gustaría añadirlo al equipo. Pero por el momento no. Se va para la caja. Vale, vaya, de modo que era un el que originaba esas salpicaduras. ¿Quién iba a pensar que un Pokémon así de pequeño pudiera agitar el agua de esa manera? ¡Plash, plash! Uy, ¿y eso? ¿Lo oyes? Percibo un ruido de salpicaduras todavía más intenso a lo lejos. ¿Será de un Pokémon o de una persona? En cualquier caso, vayamos a comprobarlo. ¿Oyes ese ruido de salpicaduras? Diría que proviene de lo más profundo de la colina. Vale. Vamos a guardar, que a mí me gusta guardar siempre. Y vamos a donde dice. Uy, hay un objeto. Mm, sí, vamos a usar otro. Otro repeplente. A ver, a ver. Yo no lo veo ¡Uy! Esa entrenadora quiere pelea Pues yo no sé dónde está el eso que dice Sí, porque es que No sé hacia dónde tengo que ir No sé A ver, ahí está una entrenadora No creo que sea ahí Vamos a poner que no Y... No sé <ríe> ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde se supone que tengo que ir? Vamos a coger el objeto Yo no sé dónde tengo que ir no entendí muy bien ¿Para aquí no se puede ir Y para ahí tampoco Y yo no vi nada de eso ¿Dónde es? En el otro lado Venga, vamos para allá Ya atrape al wisiwasi así que lo que me salga aquí ya no importa Y sale un... ¡Paras! Bueno, ese tenía ya bicho ya de sobra no, tú antes, tú tranquilito, eh, tranquilito ahí, estás tranquilito ahí, estás tranquilito ahí. A ver, tiene que ser aquí. Lo que no sé si por la parte de allá o si por la parte de acá. Venga, vamos a subirnos en Lapras, que creo que tiene que ser por aquí. Hija, yeah. un caramelo raro y sabemos que aquí hay un entrenador. Pero, hija, yo no veo dónde está lo que me dice ella, ¿no? Bueno, seguimos tirando para aquí. A ver si es por aquí. No. Mierda, pues no sé qué hacer. Bueno, voy a parar, ¿vale? Voy a parar y, y voy a buscar información de ver qué es lo que tengo que hacer porque me quedé en 33. Bueno, me lo he pensado y tras ver cómo, dónde tengo que ir a recogerlo, creo que es hora de meter ya un Pokémon de tipo agua en el equipo. Ahora, ¿a quién sacrifico? Estaba pensando a Fionitrix, porque es el único que no tiene doble tipo. Aparte de Makuita. Pero Makuita me va a hacer mucha falta. Entonces, yo creo que Fionitri... Primero le quitamos el... El ataque Z. Lo metemos dentro por Wisiwasi. Que se llama Rocío. Y ya en mi equipo abundan más las chicas que los chicos. Pero bueno. Y el siguiente en salir será Dakorita, porque... Este va a ser en vez de planta volador va a ser planta fantasma, así que sacará, sacaré a Chicorita, a Tacorita <risa> y meteré a alguno de estos, por, por ejemplo, metería a, a Auricorio, Auricorio. Entonces, no me quiero ir adelantando porque siempre se me puede morir tanto y a tomar por culo todo, ¿no? Entonces, vamos a meter por el momento a este que tiene un nivel bastante considerable. Y además eh, tiene unos ataques bastante interesantes, que son eh, refuerzo, finta, salmuera, que me encanta salmuera. Acuaro. yo creo que así está guay. ya tengo mi primer Pokémon tipo agua, con habilidad banco, está muy bien. Que lo tendré en el equipo, pero <ríe> por tenerlo Vamos a ver, porque ahora mismo no, no se va a usar Tiene un nivel inferior Simplemente es para que ya vaya subiendo los niveles que le toca Y vale, como ya sé lo que tengo que hacer Voy directamente al meollo de la cuestión Aunque queda un minuto, así que simplemente llego hasta allí Y ya está, lo que hago es que lo voy dejando por aquí Y en el siguiente episodio vemos a ver que, cómo termina este, este embrollo Con lo que así. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo Alola a todos, adiós